Visible el deterioro en las instalaciones del parque recreativo ubicado en el sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Residentes aseguran la zona se ha convertido vulnerable para los asaltos. Reitera su llamado a las autoridades locales para que acudan al rescate de la zona de recreación. Aquí viene metisima atracadora, la gente no viene aquí. La gente no viene aquí, porque lo que vive es atracando. Lo que vive es atracando aquí. Aquí no puede venir nadie. Lo que vive es atracando. Esta gente de aquí no quiere que, que puedan esos padres. ¿vale? No ha sido ahí. No hay lámpara. No, aquí no hay luz. No hay luz aquí. Aquí casi nadie viene. Oscuro oh, para esto aquí, de noche. Vea otro parquecito ahí que tampoco tiene luz. Tiene como... Es eh, su... Como seis meses que tiene sin luz. Aquí viene muchísima gente mala. No, ni va pa, a pasar. Muchísimo atraco. Pues la vaina de, de la luz. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.